Lucas, I would like to show you something, but it requires alcohol and sulfur. There must be some around here. Tell me when you found them. Um, all right. Alcohol and sulfur. Alcohol, sulfur, that's everything. What are you doing? An alchemical blend. I'm dissolving the reagents. Oh. Oh, it's uh, just alchemy. Lucas, why am I not ill like Laurentius? Creo que ya. Sí. Hola, muy muy buenas chicos y bienvenidos a este gameplay. Otra vez este... Oh, estoy haciendo ahora mismo de noche. Son las... 3 <risa> Hola, muy buenas y bienvenidos a este ejemplo otra vez de Play Tale, este capítulo llamado El Aprendiz, y bueno, estamos aquí en la granja de Laurentius, más que nada en el laboratorio eh, Secreto de Laurentius, y bueno, pues tenemos que hacer el ma Magnifer, no sé si acordáis, ese hechizo, el Magnifer es un hechizo de fuego, que lo que nos va a hacer es liberarnos de todas las ratas, lo va a hacer más fácil. Pero a continuación ya lo veréis, va a ver un hechizo mejor, que va, pero eso será muy adelante, porque de momento ahora estamos, digamos, prácticamente en la mitad del juego Y bueno, pues espero que os guste, ahora necesitamos conseguir unos ingredientes para este hechizo Y bueno, vamos a coger un poco de azufre, 7 de 12, y azufre 9 de 12, ahí está Vale, esto es para ver, la cama que está aquí tenemos ahí roca, 4 de 6 Por algunas rocas tenemos máximo Para conseguir son 6 Y bueno, yo creo que ya Lo tenemos todo Tenemos alcohol 12 de 12 Y yo creo que ya tenemos todo A ver Si aquí puedo ver algo Yo creo que ya está Voy a dar una vuelta más Leviter extractum sic, Latin. Latin. This oven, it must be what they call an athanor. Athanor, vale. No, aquí solo estamos viendo cosas. Demons. Demonios. Eh, ratas son un demonio. Y bueno, pues. Yo voy. Pues ya está todo. Podemos hacer el hechizo. Vamos allá. Here you go, Lucas. Ahí, ahí tenemos Innifer. Ahora puedes fabricar el Innifer manteniendo pulsado R1. Ahí lo tenemos desbloqueado. Y tenemos. Necesitamos 4 de rocas, 9 de azufre y 12 de alcohol. Así que estaría. Podemos darle unas. Podemos hacer 5, creo así. que, casi... bueno, una es It's Aim for the embers at the center of the room. nos va a ayudar el Inifer a que se vayan de aquí. Oh, it makes fire. Did Did I do that? Did I alchemy? El Linnifer lo que nos da sí, es fuego, para alejar madre, a las no. ratas, ya que es el principal. Perfecto, vamos adelante, ya está. Entendemos la, las brasas, brasas con el Linnifer y podemos coger aquí los celos, los celos, el 11 de 12 de alcohol. Y es que lo que nos hace el Linnifer es fuego. Eh... Entonces, eh, el fuego es el principal, digamos, como lo diría, el principal, mmm, que es una palabra pero la tengo en la boca, no me sale, eh, el, el principal, ya me sale, el principal espanto de las ratas, entonces, pues, eso nos va a ayudar, vamos a ir abriendo, vamos saliendo. Y vamos a ir dando por aquí Eso es Y vamos subiendo por aquí Exacto. Vale, seguimos Entonces ahora tenemos que darle A todas las brasas que veamos eso eso las aleja. Ahora está todo lleno de ratas, así que el juego es nuestra única salvación ahora mismo. Leave no. no, no me alone, Hugo. Listen. About earlier, I just wanted to tell you that No, The squid is sending down! Look out! If right. we'll uh, I okay? We have to leave. Now! Pasto. Hey! Stop! We need you! the <laughs> house! Time to go! Hugo? Lucas? Salimos por patas, por allí. Lucas, Los pájaros se rápidamente, aquí. pero ni muy cerca volver a enfrentar. pajares son estos? Y ahora pues hay que avanzar. Hay que tener cuidado ahí. Eso es. ¿Dónde está este traje? ¿A? Lucas, ¿dónde está esta deslizando? ¡Vamos a la Me lo dejo ahí la no sé, Vale, seguimos por aquí Esto es sencillo, ¿eh? Eso es Ya llegamos. Which way? now? There. There's a over there. Vale, yo tengo cosillas, azufre, ropa de 4 de 6 y alcohol Vale, tengo que dar al la. Tengo que dar al la de molino 어, uh. 아리오. Vale, pues aquí hemos pasado un nuevo capítulo, el botín de los cuervos. Estamos en el capítulo 5. Y bueno, continuamos este capítulo y vamos así, vamos a hacerle completa a ver si se nos da guay. Vamos allá.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 What will it do to him? The macula cares for neither good nor evil. It evolves with its host. They change things. The world. You know, your mother and Laurentius were trying to help your brother. But they failed. No. I think they just ran out of time. This is it. Hugo, wake up. Come on, we'll walk from here. It'll warm you up. If we follow the aqueduct, we should arrive at Chateau d'Ambrage before nightfall. What's that noise? Nothing. It's just frogs, Hugo. Frogs. He seems well. Let's keep our fingers crossed. está, de los cuervos. Tenemos que pasar ahora todo este acueducto por abajo. Nos llevará a un asentamiento de, de milicia, de, de la Inquisición. Y bueno, pues seguiremos por ahí. Luego que llego durante el capítulo, hasta ahí, creo recordar. Y bueno, a ver qué tal nos va. El castillo que vamos vale, se llama el Château de Ombras, es un castillo. Hugo, ¿dónde vas? Es un castillo bastante grande francés y es bueno, ya veréis, es donde tenemos una gran, gran lucha ahí. Una gran lucha. Lo veréis, que, una, que tenemos ahí una buena batalla. Y bueno, pues bueno, de ahora estamos aquí. Y es un buen castillo, bastante grande y hay unas vistas enormes Hey look, I'm a knight. An English shield. Where did you find that? Over there, lying on the ground. Listen, Hugo. Put that down. It's not for children. Oh, you're not fun. Come on, let's go. Do you smell that? Oh, it, stinks. Oh, it stinks. Yes, it's horrible. Ya estamos cerquita del acueducto, está aquí al lado. Y la pues hay que seguirle Tenemos que cruzar, pues, la batalla. Tenemos que cruzar, pues, donde ha habido... ...donde se ha muerto todo el mundo. ¡Oh, Dios mío! Por delante, Anicia, sin creer que... esto, ¿eh? Sé, Hugo, pero... ...no tenemos una opción. ¿Crees que nos deshacen a ellos? Solo continúe a mover, Hugo. ¡Vale! De los aldeanos muertos. Madre mía. Ya sí. está. No puedo aquí. Oh, la miel. Es todo el campo dejamos por el campo y el producto a la vez continuamos uh, el horse Lucas I I don't know oh no the rats keep away from them, of them. Uh. I don't believe it perdoné, iba a, iba a Ah, vale, ya sé dónde, sí, ya sé. No. A ver, me he equivocado. En misper tenemos dos. Vamos a fabricar más. Seis, ahí está. Eso Vamos ah, por aquí. Vamos a darle otra ahí. Esta parte es un poco chunga por aquí, por aquí no nos pasa nada vale, tenemos que dar aquí esta, a la hora de dar estas eh, no sé cómo se llamaban aquí antortas, eso. pues antortas pues son importantes nos ayudan a espantar a las ratas muchas veces a mantenerlas ahí 8, vale. 12 de azufre y 5 y 6 de roca vale, ahora vamos por aquí ah, ya me acuerdo de esto sí. vale. There's some wood down there, but there's rats everywhere. Could you lend a hand? Yes, of course. <sighs> We can't hold it back for long. <clears throat> Hugo, <laughs> you're going to have to go through. But I can't. There are rats everywhere. Vale Vale, tenía que incendiar está Y ahora tenemos que bajarlo Bueno, las ratas salen Esto es pura lógica Lo que estamos haciendo ahora y qué bueno Un jayul, eh Eso es muestra uh, no, el palo y avanzamos vamos. Va. vamos para allá Ahora no tenemos que dar el Ahí está oh, Esta técnica mola Porque les hacemos que Se toman a las ratas Y yo creo que tenía que ir por el puente Claro, necesito el palo otra vez movida No, era por abajo Vale Era por aquí abajo, yo creo Sí, era por aquí Vale, roca tenemos Ok Era por aquí, sí. Seguimos por aquí Vale Y ahora pues tenemos que ir, dirigirnos aquí Vale Hacer Ahí está, 6 Perfecto Y ahora tengo que dar a esa cuerda Ahí está era demasiado, le podía haber dado ahí Pero bueno Ay, más falta la piedra si no se hubiera movido, me hubiera fa fallado la piedra, le hubiera dado. Nah, mejor es darle de canto. O sea, darle de canto y se acabó. Fuera. Es lo mejor. Eso es. Y nos armamos de munición tenemos mesa para craftear y puedo mejorar las cuerdas así que yo voy a hacerlo perfecto mejoramos la onda un poquito más pillamos de más herramientas una de 12 y puedo mejorar el zurrón dice zurrón reduce el tiempo que se necesita para alcanzar la precisión máxima de un disparo. Amicia cambia el bolsillo de la horda, de la onda, por una gran pieza de cuero en la que se puede o sea, en la que se pueden insertar los proyectiles con mayor dificultad. Vamos allá. Perfecto. Y ahora cogemos aquí roca. Salite, 7 de 12, y yo voy ya está. Vamos arriba. Cogemos cordel, 2 de 12. Y salite 9 de 12. De la 1 de 12. Un jarroncillo Que lo habíamos perdido. Bajamos. no queda repuesto. Cogemos el palito. Palito que. Y ahora avanzamos para allá. Ahí está. Los que hacia esa hacia el esta que nos va a ayudar a continuar a hacer el camino está. hay soldados aquí vale hay que esperar ahí un poquito yo creo bueno tenía que avanzar creo sí. vamos a un poquito Por el carro. Tenemos que seguir por aquí. Que coger piedras de aquí. Vale, tengo, tengo. Y ahora pues llegamos al asentamiento que dije, al puesto. ¿Qué que hacer una cosa muy curiosa porque nos tenemos que meter, que meter en el asentamiento y tenemos que salir. a Vale, eso necesitamos para avanzar. ¿Por qué no corpse. podemos avanzar? Me ve, me ve. Sonado. Luego ya recortaré Pero bueno, no hace falta Porque lo estoy haciendo todo bien <risa> Vamos ahí un Uno de hace de alcohol ahí, Vale, no lo puedo dar, lo creo No, vamos, vamos. Probably Tengo que sola con el niño, verdad. I'll be back soon. Right, see you in a minute. Can't fucking stand these rodents. You've got nothing better to do than muck around with a corpse. que tenía que ir a la par con él? We need to pass below the aqueduct, Monsieur. But the rats are everywhere. We'll find a way. Oh, no, they're they're doing doing. I might have a chance if I go alone. I can't fucking stand these rodents. You've got nothing better to do than muck around with a corpse. Ya está. Ahora ya puedo recoger algo. uno. ¿Y ahora ya podemos avanzar? Eso es la lo que yo quería hacer. Estás en los the No mires. ignorar todo lo que ves aquí, Hugo. Vale, ahora necesito coger esto para las notas. Y otra vamos para Come dentro. On, inside. he's trapped! We have vamos. to be get me out of here. Hey! About oh, time! No! Hey! Hey, what are you doing? Sorry. We have to get out! Ahí lo podía haber salvado ahí. No me da cuenta. Bueno. Oh Esta parte que es un poco chunguilla. Pero igualmente se puede hacer. Y es aquí. Ahora aquí hay otro hechizo que vamos a aprender Que es para que... Para dormir a los enemigos de una palmada Aquí está Que es el Somun que les hace dormir El Somun... El semún, el semún lo que es, es una poción que les pones en la cara a los enemigos para que les duermas de una atacada. Entonces, pues, necesitamos 8 de azufre, 12 de salitre, 4 de alcohol y 2 de tela. Que tendré lo mínimo 7. Ah, bueno, Vale, vas allá Ahí está Fuera ¿Está sí, por un 6 de 6 de roca Gracias. Y dos de alcohol de va Vale, avanzamos Y aquí Vamos a iniciar Eso es y damos aquí. Ahí está. Ya hemos llegado. Cogemos ahí los dedos de tela. Cinco dedos de azufre. Ahí ya está. Vale. Vamos allá. A ver. salitre y dos de 12 de salitre vale, vamos a ver aquí un momento y aquí atrás lo único que hay es como un recuerdo, vale y yo creo que no le vamos a coger porque nos arreglamos y se nos hace más largo el capítulo y no quiero ya Cogemos el palito, el palito que. Y ahora damos la vuelta a esto. Ahí está. Por aquí. Cogemos ahí. Eso es. Avanzamos. Avanzamos. Ahí está el acueducto Y hemos pasado Vamos, por aquí arriba tenemos una salida de crafteo que ahora lo vemos 6 de roca 7 de azufre de 12 y 4 de alcohol esto que podemos craftear nada nos vamos y vamos aquí Arriba, arriba. Me equivoco, arriba. Se me ha apagado ahí la mecha. No la, pues la había hecho genial, ¿eh? joder. Esto. Creo no que... que me falta mí aquí. Ah, mira. tenemos sin estar ahí Eso es. algo me falta me da a mí claro famoso palito ahí está cogemos cuerda ¿Qué decía yo que me faltaba algo vamos Salute hopefully they all fit Ah I'll yo help you up I I can't Monsieur uh, I don't feel uh well. What's the matter? My head The macula he's afraid we have to get out of here Hugo Hugo ah. Think of the frogs remember how they jumped? You were chasing them. Come on, let's go and see some more. Yes, we have to get out of here, Amesia. We will. This place can't go on forever, right? Vale, y ya pasamos a otra parte. Esta parte ya maldita. Pero, no Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós.